¿Cuál es el astre? El astre es el capitalismo Ese es el astre Y mientras No se convenzan Que el astre es el capitalismo Entonces el mismo capitalismo Va a seguir Hundiendo al capitalismo ¿Y cuál es la, la alternativa? La alternativa Es esta que se está Construyendo en América Latina, en el Caribe, está que se viene construyendo esa Cuba heroica de Fidel desde hace 50 años. Cuba se ha mantenido firme e imbatible con su proyecto socialista. Como yo nos señalaba, Cuba nunca ha claudicado en su proyecto socialista. A pesar de las agresiones, a pesar del bloqueo, a pesar de las campañas de calumnias, difamaciones, ahí está Cuba, erguida, levantando hoy con más fuerza la bandera del socialismo. Y aquí estamos reunidos, Gracias a que esa bandera del socialismo que eran levantadas únicamente por Cuba después de los años 89, 90, después del desplome del campo socialista, después de la derrota, ...que sufrimos en Nicaragua... ...donde teníamos un proyecto... ...que... ...enmarcábamos... ...de tránsito hacia el socialismo... ...después... ...de esos años... ...parecía que se imponía... ...en toda América Latina y el Caribe... ...como que se imponía para siempre ya... ...el capitalismo... ...con sus nuevas formas de dominación con su nueva fórmula, el neoliberalismo. Y fue en medio de esa oscuridad que apareció brillando la bandera de la revolución bolivariana. En medio de esa oscuridad apareció brillando la espada de Bolívar, levantada por el pueblo bolivariano levantada por su presidente, el comandante Hugo Chávez. Y esto, como lo ha señalado Fidel, es un nuevo capítulo, marca una nueva etapa en la historia de América Latina. América Latina a raíz del triunfo de la Revolución Cubana, América Latina a raíz del triunfo de la Revolución Bolivariana. Hace 10 años. Y... Con esa fuerza. Con esa decisión. Con esa visión. De construir el único camino alternativo al capitalismo. Que es el socialismo. Es que se ha venido construyendo. Esta gran familia. Que es la alianza... Que incorpora a todos nosotros el alba, el alba de los pueblos, sus primeros pasos, sus primeras ideas, Fidel y Hugo, y luego las ideas convirtiéndose en realidades, en proyectos. Y hoy más que nunca la unidad, la integración de nuestros pueblos resulta imprescindible para enfrentar los efectos de la crisis global del capitalismo porque indiscutiblemente no podemos dudarlo que el ritmo, la velocidad que traen nuestros proyectos, nuestros procesos con sus diferentes velocidades de acuerdo a las condiciones de cada país se verán afectados o están siendo afectados en mayor o menor medida pero esto no altera el rumbo. Al contrario, reafirma la necesidad del rumbo. Y las medidas que hoy estamos tomando internamente y las medidas que estamos tomando colectivamente para enfrentar la crisis son realmente un salto en beneficio de nuestros países, en beneficio de nuestras sociedades, en beneficio de nuestros pueblos, en beneficio de nuestras economías. Así es que en este décimo aniversario de la gloriosa revolución bolivariana. Nuestro saludo al pueblo heroico de Venezuela, a el equipo que trabaja todos los días al frente del gobierno venezolano y a nuestro querido hermano, el presidente, el comandante Hugo Chávez Frías. gracias, Daniel, comandante, presidente y amigo. Tú sabes, y ustedes saben, pero sobre todo, yo se lo comenté a Daniel, con algunos detalles. Éramos nosotros muy jóvenes soldados, y estaban ustedes en armas. En aquella... Guerra contra la tiranía somocista, ella revolución armada, pues. Igual te lo digo. Nadie sabe cuánto impulso, cuánta moral nos inyectaron ustedes desde las montañas de Nicaragua. Cuánto ánimo cuando vimos las imágenes de la llegada de los sandinistas a Managua. Así que la revolución sandinista, tú sabes, no se perdió, se extendió con su impacto moral, político, de aliento, al mundo entero y entre otros tantos lugares, la Venezuela de los 70, de los 80, sobre todo en la década de los 70, los 80, y sí, yo era capitán, Teniente, Capitán, y ya andábamos creando las primeras células del movimiento bolivariano en los cuarteles. Y mirábamos hacia allá. Cuando yo te vi, hace 20 años, un día como hoy exacto, tú estabas aquí. Viniste uniformado a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez. Vino Fidel. Yo andaba uniformado también con mi estrellita de mayor y un cordón aquí de ayudante, de un general general y me pasaron los dos por ahí cerquita no me vieron por supuesto pero yo les saludé revolucionariamente y en silencio tuvo que ser como dijo José Martí y los vi que pasaron esperanza nuestra y siguen siendo eso mismo Daniel Ortega comandante